Bueno, yo creo que han salido bien, ahora nos tocará probarlas, pero bueno, ha sido una bonita experiencia. Bendiciones familia, hasta el próximo video. Hola familia, ¿cómo están? Hoy preparamos unas deliciosas empanaditas de queso, una receta familiar de lo más especial. Acompáñanos. Familia, lo primero que hacemos es que cuando nuestra masa está lista, pues hacemos bolitas, hacemos unas bolitas y vamos haciendo más bolitas una vez. Bueno, no soy un experto, pero lo he aprendido gracias a mi madre. Amistías, a primas. Vamos a ver cómo nos sale. Las hacemos aún más bolitas. Algunas ya están más grandes. O sea, a lo mejor ya las hacemos cortica pero esa es la idea para luego pasarlas con el rodillo a estirarlas pero antes cortamos un poquito de harina aquí para poder hacerlo de mejor forma bueno miren no nos ha quedado tan perfecta pero bueno la hemos estirado Luego pasamos a colocarle el quesito en el centro, muy bien, y la pegamos. Pegamos, pegamos y unimos nuestra empanada. Así. Ah, aquí las unimos, eso es muy importante. Eso como ven, esto es cuestión de constancia. Ya casi terminamos, nos quedan solamente 5 y seguimos Eso. con respeto, amor y cariño ¡Vamos! Una vez que tenemos el aceite muy caliente, pues a freír nuestras empanaditas en familia. rincón colorado, esta vida aventura ha terminado ahí están nuestras empanaditas bueno, te invito también a que tú las disfrutes en familia en ecuador la verdad que es algo muy típico para compartirlas en familia bueno yo creo que han salido bien ahora nos tocará probarlas pero bueno ha sido una bonita experiencia bendiciones familia